Continuamos con más información. Ahora vamos a enlazarnos de inmediato con la nutricionista Claudia Agüero. Ella está con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Muy pues bien, doctora. El tema que queremos abordar es cómo alimentar a una persona que ha tenido COVID-19. Sabemos los efectos que deja, sobre todo en los pulmones, de pacientes que han estado graves por COVID-19. Eso sin duda eh, una de las mayores eh, huellas que deja este virus en, en quienes lo han, lo han tenido. Por lo tanto, ¿cómo alimentarnos? Sobre todo considerando y siendo eh, realistas no, con la, con la situación económica también que afrontamos o que afrontan muchas familias en estos momentos. ¿Cuáles son los alimentos básicos que pueden ayudar a enfrentar las consecuencias de la covid Sí, efectivamente, cuando hablamos de, de tener COVID-19 y más aún ahora con todas las variantes ¿no? que, que podemos encontrar, eh, finalmente lo que más afecta son nuestros pulmones, pero en general todo nuestro cuerpo. ¿Qué, ¿Qué alimentos tenemos que tener? Principalmente alimentos ricos en proteínas. Ahora, es entendible que dada la circunstancia, la coyuntura también política que estamos viviendo y también de la pandemia, pues muchos compatriotas lamentablemente están sin trabajo o de repente no tienen el poder adquisitivo necesario, entonces, o suficiente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Alimentos ricos en proteínas que estén a nuestro alcance. Primero, por ejemplo, podemos obtener podemos optar por el huevo o por las vísceras. Ambos alimentos son eh, ricos en proteínas, van a tener también vitaminas como la vitamina A, la vitamina B12, que nos va a ayudar justamente a mejorar nuestro sistema inmunológico y nos va a ayudar también a recuperar esa masa muscular que suele debilitarse o disminuirse durante el proceso del propio COVID-19 y luego el proceso de recuperación, ¿no? Entonces, el huevo es una excelente opción, podemos comer huevos sancochados, dependiendo de cómo nos sintamos, de repente a nivel digestivo, ¿no? Porque algunas personas con COVID-19 eh, también se ponen malas del estómago, ¿no? De repente, diarrea, vómitos, náuseas, ¿no? Si fuera así, huevito eh, de repente es ancochado. Si no, podemos optar por un huevo revuelto, huevo duro, huevo en tortilla. Podemos hacer de repente algunas preparaciones en casa utilizando ese alimento que, está al alcance de todos. Otra opción que les comentaba son las vísceras, tenemos el bofe, tenemos el, el hígado, no, tenemos también el, el corazón de res que lo utilizamos por ejemplo para el anticucho, son alimentos que están más a nuestro alcance y que podemos utilizar, incluso la sangrecita de pollo. ¿no? Claro, Ahora, reemplazar... otros alimentos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, brevemente, eh, reemplazarlos, ¿por qué otros alimentos? ¿Por cuáles ¿Por cuáles alimentos? Para, para equilibrar, así decirlo. Uh -huh. Sí, por ejemplo, ¿no? Los alimentos ricos en proteína tenemos la carne de res, tenemos el pescado, tenemos el pollo, ¿no? Pero eh, quizás en estos momentos eh, no nos alcanza para comprar el pollo, carne de res o de repente no para eh, toda nuestra familia. Entonces, podemos cambiar el pollo, carne de res, el pescado por las vísceras o el huevo. Otra opción también son las menestras, que también son altas en proteínas, altas en vitaminas. Tenemos también los cereales andinos como la quinoa, la Kiwicha, lo importante es utilizar el alimento rico en proteína que esté a nuestro alcance en nuestra localidad, ¿no? en, nuestra, claro. en nuestra región. No importa en realidad que no podamos comer pollo o carne porque podemos cambiarlo por estos alimentos que también son de, de alto valor eh, proteico ¿no? y de nutrientes. Eh, lo mismo también con las verduras que son muy importantes cuando hablamos de vitaminas y minerales para mejorar nuestras defensas, están en las frutas y sobre todo en las verduras. Siempre menciono comer las verduras de temporada, las verduras que podamos encontrar más económicas en el mercado cerca de nuestra casa. Este momento, Todas las ejemplo, verduras son buenas. En estos momentos, eh, en esta temporada, ¿qué, ¿qué verduras o qué frutas recomienda? Eh, además, considerando lo, lo que mencionábamos antes, no el bolsillo de, de las familias peruanas. Claro, claro. Bueno, por un lado está el tema del frío, también que por ahí muchos no quieren comer eh, verduras eh, en, en ensaladas. Podemos optar por verduras también en caldos o en sopas o verduras salteaditas. Eh, como te mencionaba, la verdura que podamos tener en nuestro alcance. Si el momento que yo voy al mercado cerca de mi casa veo que la zanahoria está eh, ¿no? a mi alcance, ¿la puedo, la puedo comprar, perfecto, la zanahoria entonces la puedo utilizar. La idea es que tengamos eh, verduras eh, de diferentes colores, no, no solamente la verduras rojas o naranjas o verdes sino, mientras más variedad de colores en mi alimentación, mucho mejor independientemente de la verdura que sea no, no necesariamente tengo que comprar lechuga, que es de repente puede estar eh, con un precio más elevado o no necesariamente el tomate, si es que está más elevado, simplemente la verdura que yo encuentre en mi localidad, la verdura que yo encuentre en mi alcance, está bien agregarla a mi alimentación esto es importante recalcar porque a veces pensamos en alguna verdura o en alguna fruta en especial, no. por ejemplo, vemos preparaciones saludables de repente con arándanos y de repente el arándano está ahorita con un precio más elevado veces, no o de repente ¿no? quiero comprar una verdura o fruta que está eh, un poquito más costosa, no la verdura y fruta que esté a mi alcance la que encuentre ahorita en disponibilidad en el mercado cerca de mi casa esa fruta y verdura está bien, tiene que ser por lo menos tres porciones de fruta al día, la fruta que encuentre pero tres porciones de fruta al día y por lo menos una porción de verduras, sea en sopa o verduras en ensalada al día. Nuevamente, la verdura que yo encuentre a disposición en el mercado y la que sea en el alcance. Perfecto, muy clarísimo y hay que tomarlo en cuenta. Muy importante lo que mencionaba, ¿no? Aprovechar también esta, la estación actual y el clima, sobre todo aquí en Lima, para poner la, las verduras en la sopa, sobre todo, y las porciones necesarias. Muchas gracias, doctora Agüero, por su tiempo, por la información tan importante. Ya lo sabe, si tienen en casa a un familiar que se está recuperando, que ha salido ya de alguno de algún tiempo internado por COVID-19 tiene que alimentarlo bien con bastantes verduras y frutas. Ahora vamos a...